Eh, por matar a esa Jet me va a joder Vale, vale, vale, entiendo, entiendo Va, va, va Voy a matar a la Jet, ¿ok? Vale Y voy a hacer eso, perdonadme Alerta, alerta, alerta Madre mía Estaba bien la cosa Qué raro, ¿no? Dios Madre Vale, menos mal, tío, o sea, bueno, ha ganado el equipo Vaya por Dios, qué raro, qué cojones Toda la semana, campeón, toda la semana o sea, su récord personal Su récord personal han sido seis ataques de boss seguidos, tío Increíble, yo ya estoy ya aburrido yo qué putada oye Saray, ¡Me cago en 10! ¡No te falta! ¡Hazte caso! ¡Qué gachona, eh! ¡No hacía falta! ¡Eh, ni modo! ¡Oh! ¡Que te pollen, cabrón! ¡Puto gran plan! ¡Me cago en 10! Muchísimas gracias por esa mega sub de regalo. Eh, Dios, la 61. La madre que parió. se le va, se le va, se le va. ¡Parío oh, ¡Ultra evoluciona! eh! Un... ¡Qué imperio, el ¡Oh, hey! Hoy te lo resumas y nomás. Muchísimas gracias a por esa 61 suscripciones. ¡Ey! ¡Va de verga! ¿What the fuck? Literalmente. Muchas gracias por esa mega suscripción. La número 62. What, what happened? What happened today? O sea, ¿qué? Me cago en la, la, la verga. Muchísimas gracias a Araí por esa mega suscripción, la 62 a ah, Álvaro, tío. El grande de Álvaro. ¡Ah, el ¡Ultra de evoluciona, ¡Let's go, guachi! Hoy, entre lo resumas y nomás más. Wow. Se lió la wea. Se lió la wea, gente. La wea se lió. La wea se lió. Eh. Increíble. ganó el perro. Muchísimas gracias, Sarai, me cago en la leche Por esas 62 suscripciones Qué fumada tan increíble Disfruta Tami, también, también te este caso, que no hace falta Me cago en la leche Y a Kozoka también, pero ¿qué coño pasa? Aquí ni a Kozoka. los dos chavales son creadores de contenido también Son muy buena, son muy buena gente Uno lo conocí, por supuesto, por Chiru ¿eh? Y al otro chaval lo hizo una raíz son unos amores, tío Muchísimas gracias, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? quiero croquetas. ¡Qué día! Yo también. Gracias, a Nicole, por eso, a mi tarda. ¡Qué día! Y ha comido ¿no? Gracias, Sarai. Vaya, tela. O sea, cuatro suscripciones by the face. Estaba todavía leyendo el chat? Eh. Bueno, pues se le pira, gente. Se, se va a pirar, ¿no? Muchísimas gracias, Sarai. Tanto a aquí, ¿no? Eh, eh, el Saba que nos presentó Chiyube, como a Kozouka. Tío, una bellísima persona. chaval, es la polla. ¡Fair the home! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Saraimbo! ¡Wow! ¡What the fuck is this shit! O sea, 60... No se queda contenta, o sea, no se queda contenta, ¿no? O sea, para de San, ese Álvaro esa Sarai, o sea, ¿cuándo hemos llegado en casi dos años 64 suscripciones, Sarai? ¿Qué, qué, qué, qué, O sea, siempre te lo digo. ¡Eh, ¿De eh, eh! what the fuck! ¡Para, para, para! O sea, para, O sea, para, para, para, para, hermano. O sea, ya no, ya se os ha pirado. Se os ha pirado, se os ha pirado, se os ha pirado, se os ha pirado, se os ha pirado. Se os ha pirado, se os ha pirado. ¡Se os ha pirado! ¡Se os ha pirado! Vale, ¡Se os ha pirado! ¡Se os ha pirado! ¡No hacía falta esto! ¡No hacía falta esto! ¡Ya tenía calor! ¡Ahora me pongo nervioso! ¡Y me he trabado caldo! ¡No hacía falta! ¡Saray! ¡What's up! ¡Me he la leche! ¡Voltado! ¡Un tremillo te lo resumas, sino más el Jin Jan. siempre De, de lo malo, siempre hay algo bueno, gente. No, literalmente, siempre hay algo bueno. Muchísimas gracias. Pues, apuro, madre mía, apuro. Hace mucho tiempo que no hablo con él. La verdad, me cago en la leche. Y a, ba a Baibal también. Un pegue que está en la universidad y que tiene un intelecto súper increíble, tío. O sea, un amor de niño. La verdad, siempre lo digo. Baibal es el chaval que, que jugaba básicamente a 100 de ping, el pobre. Y luego, está pasado también. Me cago en Dios. Gracias por eso. 100 bizarros. Me cago en ¡Ey! De... Se acabó. Se acabó. Me desvió. Eh, ah, madre mía, eh, o sea, eh, eh a a ¿no? A ¿Digi digi evolucionando. Madre mía, no, no, no, no me seáis, ah, caso, no, no, no, eh Estás calentado también, y lo voy, también, Sarai Muchas gracias por ese tren del Happy hippo O sea, el tren del hippie, gente Increíble, o sea, va a venir un hippie, ¿no? Básicamente en un, eh, en un tren A, ¿sabes? Fumando gaña, en plan espiritualmente <risa> qué guay, muchas gracias Te lo prometo, Sarai, gracias por esa estás te Una, seguir, ¿no? Lo queréis conseguir, me voy Otro que, otro que de, los de contenido. de contenidos sabes lo que diría? ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero, niño! ¡Dame dinero dame mi dinero! ¡Dame tu dinero! ¡Dámelo! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! Increíble, Cali16. Muchas gracias, campeón. colada que tiene siempre, dar lecciones morales. Y te pongo de ejemplo para los más pequeños siempre. Bye, ¡Vamos! vamos ¡Ultradillo funciona, bien. eh! Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go, Wachín. Hoy, entre los resumas y nomás... No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Vale, muchísimas gracias, gacho. A Cali del 6, ole tu huevo. ¡Manín! Me cago en 10, qué gacho. Qué cariño esos tíos soy Me cago en la puta. Muchas gracias por todo. Sarai. Parad, o sea... Parad, ¿sabes? Parad. Muchas gracias por esa mega suscripción a Juan el pobre llevaba llaves. Madre mía. Esa Lenny, ¿qué pasó, hermano? ¡Findramón! ¡Ultra de evolución! ¡70 su casi! ¿no? ¡Qué! ¡Pero verga! ¿Qué pasó? Verga, se fue la verga el stream. Vale. Eh, nivel, nivel del hippie. Nivel. Nivel del hippie. Nivel de. ¿Qué? Nivel del... ¿Qué hacéis? No, no, no, no. Hemos superado el nivel del trend del high. Nivel 1. Hermano, comunidad humilde. Eh, literalmente, manín. O sea, ¿qué coño pasa? ¿Qué os pasa hoy, tío? Muchísimas gracias, campeón. Y luego 250 habitados. ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no, para, para, para. Mil millones de gracias, Ale tu huevo. Me cago en Dios. O pero ¿qué os pasa, gachones? O sea, habéis el tren del hippie vosotros. Tres, ¿no? O sea, eh, Me cago en Dios, para la moción, eh. O sea, en off, en off Y o sea, literal, eh eh, ¿calor? ¿Pero qué? La me la paso por los cojones. ¿En calor qué es eso? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa, Y yo no tengo tetas, tío. O sea, esto no pasa en Twitch, ¿sabes? No, no pasa. Muchísimas gracias por esa novena suscripción. Sarai hoy. Eh, what the fuck is going on? ¡Para ¡Ultra bien evolucionan! ¡Imperiado Ramón! Let's go, guachín. Hoy en Teleresumo y nomás. Eh, no, Afragilini, tío Me cago en la leche se del pueblo que está terminando la uni, tío Hace mucho tiempo que no hablo con él Ojalá que vaya Se dé cuenta de la sub del tirón Y entre, tío Hace mucho tiempo Muchas gracias, Sarai El y Lobo Te has pasado también El y Lobo campeón Por eso bitardazos eh, se, se, se, se os pasa Se os pira Se nota cuando me, me pongo nervioso Porque se me hincha las venas, hermano Wow, increíble Muchísimas gracias de nuevo eh, Sarai, eh, a Sensei El y Lobo eh, Trender, hippie eh, Será fuma El man en el tren, eh O sea... Tengo una idea pensada para el doctor Carballo para cuando haya un trender high como este ponerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Nicole, también por esos megavitardos. O sea, te pasa y, y, y encima que ahora el primer mes de trabajo te has soltado ahí de una, ¿no? O sea, increíble, increíble. increíble. Muchísimas gracias, Nicole. Me cago la... Y yo y yo, ¿qué os pasas? ¿Tienes que os pasa, Una pizarra para tenerla detrás y escribir los nombres sí, así. Claro, que queremos ver claro, claro me veis el foto no ¿Eh? lo que queréis no que cochinota que no paga otro creador de contenido diría maní ¡dime inmidemón money! el inmidemón y ¡Oh, inmidemón y el inmidemón y money, no no no no no pará, no no no ¡Para! no no ¡Evoluciona! no no ¡Para! No más, eh, hasta el bigote me suda, manín. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Sarai llegó al 69, cochina, cochinota. <risa> <risa> <risa> <risa> ah, es de... Y yo, Nachidor, hermano. Me voy. Me voy, gente. <risa> <risas> Hermano, pero que esto parece un ca el parece del canegro, loco. ¿no? Bien tener más suscriptores que viewers. <risa> ¿Qué coño pasa? Nachido. Nachido, Nacho la zapata ¡Para el amor! ¡El robot! ¡El eh ¡El robot! ¡El Muchísimas gracias, Nachido. No te falta, cachón. Guío, que tiene que ahorrar dinero. Concha, tu madre. Muchísimas gracias por esa mega